He ido a ver Ralph rompe internet y la verdad es que la película me ha dejado un poco meh. Si te esperas mmm, una aventura súper chula por lugares de internet, te esperas que estén viendo aplicación en aplicación y pasando cosas, ¿no? Como lo del conejo que explota en el tráiler, que van haciendo acciones y que por su ignorancia con ese nuevo mundo que están descubriendo lo destruyen todo y después tienen que como solucionarlo y tal porque lo han liado sin quererlo... No es la peli Eso no, no es la peli La película es Ralph cagando su amistad con Vanellope Y luego teniendo que solucionarla Y pues pasa en internet Que Podría haber pasado en casi cualquier otro sitio Pero eh, los que han hecho la peli Han dicho, sí, internet, y hacemos algún chistecito Aquí y allá, y alguna referencia Y metemos las princesas de Disney Pues bueno la película va de Ralph y Ope, ¿no? que en la anterior película pues, se han conocido, se han hecho amigos, han solventado ciertos problemas, han derrotado a cierto villano, ¿no? etcétera. Y en esta eh, es como, vale, se estropea la máquina de vanélope la van a tirar y, y claro, tienen que arreglarla, ¿no? Quieren arreglarla. Se enteran de cómo pueden ir a internet a conseguir la pieza que falta y van para allá. ¿Qué pasa en internet? Que Vanélope conoce a más gente y, y Ralph es como que está obsesionado solo con arreglar la máquina para hacer feliz a Vanélope. Pero para que juntos vuelvan a casa y vuelva a ser todo como antes. Mientras es que Vanellope está abriendo como su mirada a un mundo mucho más amplio, a un, un juego de carreras donde, por ejemplo, no tienes que seguir nada. Es como... Es un... Un sandbox, ¿no? Entonces, claro, puedes mover el coche por donde quieras y todo eso está súper guay, realmente, como lo explican. Cómo Ralph se va volviendo poco a poco más tóxico debido a su inseguridad y cómo vanélope se vuelve cada vez más distante de Ralph porque no quiere hacerle daño diciéndole que se quiere quedar en internet. Son cosas que dices, hostia, podrían funcionar, o sea, es, es como un tema súper guay para tocar en la película, pero como se tiene que centrar tanto en hacer chistes, bromas, referencias, tal, que aprovechen bien el tema de internet, porque al fin y al cabo es lo que el marketing te ha vendido con los trailers y con todo, acaba como cojeando, se siente inconexos. Yo noto como que la película no logra que empatice bien con los personajes y con lo que están sintiendo y con lo que están desarrollando. Que si yo estuviera sufriendo una situación así en mi vida, pues a lo mejor sí, pero al no hacerlo... Pues me cuesta, o sea, lo veo como algo que está ahí escrito y digo, ok, pero no es algo que entra y, y me pega en la patata. La película me podría haber gustado más si se hubiera focalizado en un aspecto o en, en el otro aspecto, pero no me puedes mezclar algo que se está centrando tanto en emociones profundas, en relaciones, que hay un matiz entre si es dañina o no, si es tóxica o no, con bah, princesas de Disney, bah, Star Wars, bah, Groot, queda raro queda como que le estás restando importancia a una cosa y en la otra le estás quitando divertimento porque el tono va variando de eh, eh, drama, emociones, chungas a jaja, riete de Ralph siendo una cabra no sé dónde focalizar mis emociones al final vale, estoy viendo y sé que ahora debo sentir tal pero no, no has conseguido llevarme hasta ahí o sea, yo entiendo que ahora Vanélope está llorando y no quieres que llore pero no estás sintiendo lo que ya estás sintiendo, no te sientes igual de desplazado, igual de en ningún lugar, porque me lo has hecho con un musical a lo la la land, e intentes que sea serio y a la vez gracioso y, y no puedes hacer esas dos cosas en, en ese instante, o sea, focalízame el tono o... Me estás haciendo una canción que expresa los sentimientos reales del personaje y que intenta que yo la entienda, que yo empatice, pero no me pongas un tío vestido de payaso por en medio que interrumpe la canción porque no lo voy a entender. No voy a saber si esta canción es una parodia, la la Land, la, o si realmente es una canción que yo me tenga que tomar relativamente en serio para comprender las emociones del personaje. Porque mmm, en vez de conseguir o un producto u otro muy bien hecho, consigue dos productos a la vez muy mediocres, o sea, el que vaya a ver una película que sea internet, no se va a divertir, no la va a disfrutar tanto, media película es eso, y la otra mitad es emociones muy profundas y un desarrollo de personajes jodido y... Y se nota que ni siquiera la película sabe llevarlo porque hay muchísima sobreexposición sobre, mira esto, mira esta emoción, mira Ralph, mira qué triste está, mira cómo Ralph lo dice en voz alta varias veces para que te enteres de cuál es la emoción, porque la película no es capaz de llevarte ahí porque ha perdido el tiempo. Entonces cada vez tiene que contarte los detalles de Internet porque se llama la película Ralph Rompe Internet. No, Ralph sufre un problema de inseguridad respecto a su amistad con Vanélope. Tienes que dar lo que estás vendiendo en parte o darle el giro adecuado, pero es que no logra ni una cosa ni la otra. Entonces me deja frío, me deja como que las emociones que está intentando transmitir no me llegan. Yo entiendo que si sufriera algo así, como ellos están sufriendo, en la película me llegaría un montón. Pero como no es el caso, me siento incluso incómodo. A mi opinión, la película tendría que haber sido más aventura loca en internet. Es difícil tocar esos temas cuando tienes las expectativas de dar muchos chistes sobre YouTube, un bailecito de Fortnite, memes, el spam, ¿no? Tienes que hacer chistes de internet y combinar eso con una trama más o menos dramática de desarrollo personal no es tarea fácil. Todo cojea, se rompe el ritmo, estás como, uy, me pongo dramático y de pronto, uy, quiero que te rías, uy, me pongo dramático, uy, quiero que te rías. Pero como los chistes no compensan ni aprovechan bien ni siquiera la trama dramática que están construyendo Ponen mucho peso en que entiendas, mira, eso es un baile de Fortnite Mira, esos son memes de gatitos que seguro conoces o ese meme de la cabra que grita Si no los conoces no te vas a reír porque la película no mejora la gracia Y si nunca te ha hecho gracia eso no te la va a hacer ahora O si ya te la hizo en su momento tampoco te la va a hacer ahora Porque te la pongan en una película y digan, jaja, ja, es Ralph haciendo... Como, mira ese meme, pero lo hace el personaje de la película. Luego, cuando se van a Disney, vale, o sea, todo lo que es la parte Disney es muy forzada. O sea, las princesas Disney, si las quitas de la película, realmente no hacen nada muy importante. O sea, lo que hacen importante es porque han querido decir, vale, tenemos que meter a las princesas Disney, tienen que hacer algo. No aportan nada a la película, más que ser una referencia muy chula. Porque ya está. Y es como... A ver, me gusta... Lo que intenta transmitir la película. Me gusta la idea de la amistad, no tiene que ser tóxica, tienes que entender las aspiraciones de tus amigos y no sobreponer lo que tú quieres frente a lo que ellos quieren. Es que es complicado, o sea, la película no lo explica muy bien, eh. El apartado visual es genial, cómo consiguen transformar lo que viene a ser internet, ¿no? que es algo inmaterial, es algo que percibimos por pantallas y que es plano y tal, lo transforman en un mundo tridimensional con personajes vivos que tienen personalidades y que tienen aspiraciones o obligaciones o cosas que hacer. Está guay, ¿no? Es como que puedes em empatizar con un señor que hace spam, consiguen que el spam te caiga bien y eso es buen mérito. Luego también te presentan a la que viene a ser la chica del algoritmo de una especie de página tipo YouTube, que es gracioso porque es como súper es empresarial ¿no? o sea, es como, ja, ja, me hago la guay, pero en realidad como que lo que más le importa son las visitas y ganar dinero y que el contenido le dé igual la calidad que sea, sino que hagan contenido, ¿no? Y, y es gracioso porque también cambia de look, como los algoritmos, ¿no? Que cambian cada poco tiempo, ja, ja, ja, y eso está guay. Después cosillas que me han gustado, pues como los likes, los cogen con aspiradoras, ahí es como un poco artificial. Y la de web, que es como suburbios. También me gusta cómo representan a los avatares de los jugadores, en plan están los avatares que viajan por internet, que son así cabezones con cabezas cuadradas y que se mueven de forma un poco más robótica o, o más plana, con poca expresividad o sea o expresividad muy simplista, como si fueran emojis. Y luego también están los que son avatares en, en los juegos, que creo que solo se ve en el de carreras, que son como avatares reales del juego, se mueven de forma súper ortopédica y saltan así de forma rara y giran de forma poco natural, como si estuvieran en una plataforma, cosas de ese estilo que estás viendo la película y sabes perfectamente diferenciar entre quién es un jugador y quién es un NPC, ¿no? Que en este caso los NPCs pues son personajes más profundos de la película, es ese contraste es al revés Aquí ¿no? los NPCs son los protagonistas y en la vida real cuando juegas tú eres el protagonista en conclusión la peli no está mal, si lo que te gustó de la primera fueron Vanellope y Ralph probablemente disfrutarás de esta pero que sepas que ni aprovecha del todo el potencial de la temática de internet ni consigue equilibrar los momentos dramáticos con los graciosos, eso sí el trailer de Frozen 2 que sale después de los créditos es una pasada. O sea, mira tú que a mí Frozen no me apaña mucho, pero después de ver el tráiler el hype por las nubes. De verdad.